La madre de J Balvin lo regaña por la canción Perra, Villaloma. Sí, ay, ay, ay, J Balvin. Bueno, ustedes saben, nosotros hemos hablado de este tema con la canción de J Balvin, con Toquilla. Entonces dice, se me va a Bueno, hasta la madre de J Balvin regañó a su hijo por la canción Perra, que el colombiano grabó con Toquilla, y generó una polémica por ser considerada por muchos sexista, racista, machista y misógina. Todo. Una progenitora del artista dijo que a ella le pasó lo mismo de alguien que lo criticó fuertemente a añadió que él tiene sus defectos y sus cualidades y quizás lo que le pasó esta semana no lo representa a su hijo mi hijo que se equivocó definitivamente dijo con seguridad aunque lo justificó bajo el alegato de que de que los errores se aprende porque ayuda a hacer los cambios necesarios la controversia generó eh, que incluso la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el canciller de ese país se alarmaron por el contenido lírico y visual de la canción. Vamos a escuchar a la Mami Balvin. Miren, antes de seguir con el tema, y aclarar una duda que surgió detrás de cámara, Alba Mary Balvin, que es la madre de J Balvin, eh, Padece o no, padeció de profiria intermitente aguda una condición poco frecuente de la que todavía no hay tratamiento. Y esto pues lo contó a través de una, a través de la RCN de Colombia, que ella pues superó esta sub, eh, enfermedad y curable, pero le dejó esa secuela. Por eso usted, si no la ve, si usted cree que está como rarita con la voz y la forma física, pues es por eso, por esa enfermedad. Entonces, siguiendo con el tema de J Balvin. Sí, y, para que no vayan a especular la gente en la casa, pues un hombre. <risa> Dios Dios mío. Mío. Un ejemplo. <risa> no, que, no la gente este, que puede especular como hicimos la nosotros. mamá aquí. de J. Biden comparte las mismas críticas que la vicepresidenta de Colombia: que es una canción machista, eh, racista, sexista y misógina. Ajá. Ok. Pero vuelvo y repito: Ahí me que. No es por nada, o sea, yo no soy fan de Toquicha, por es de más que le tienen, porque realmente J <risa> Balmy tiene canciones que han sido así, que ha sido uh -huh. sexista, machista, racista y misógina pero como le tienen de más toquicha, porque realmente sabemos por qué, eh, se le han tirado gel. y para mí que seguro lo que pues su mamá, no fue la vicepresidenta, si ya fue la mamá lo regañó por eso, por Ajá. esa canción, No, es verdad. Eh, contra, todo, contra toda autoridad, excepto mi mamá. Así, Exacto. Así mismo. Puede ser. Pero mira, que hace un momentito, eh, en una entrevista para la W Radio de Colombia, Toquicha habló y dijo que no entendía los ataques a Saye Balvin, porque el reggaetonero había respetado su arte, se había vinculado a su mundo y se había y había venido desde fuera para grabar con ella. Eh, Toquicha contó que no recibió una notificación ni sabe, ni sabe qué pasó con Ese video que, como saben, pues ese vídeo se borró de Animal nenas, Planner. Si... Ese vídeo <risa> ya ustedes saben. O sea, que Animal si hubiese sido como otro ponente, no pasa porque le tienen de matoquicha Puede ser porque, como ella en la auge, ahora ya la gente sabe lo explícita que es y que realmente, bueno, yo memorizando ahora las canciones, tanto pues era como la de, eh, de Rosalía. Pero está más, más explícita que la de Rosalía, claro que muchísimo sí. más. Sí. Porque yo la tengo en mi yo concha, de decir eso al aire. Es más fácil tú decir la de Rosalía. Entonces, se valen, se valen las la críticas. Pero ya si fue esa, autori esa autoridad, como la vicepresidenta que se lo haya solicitado, pues él va a dar el video. Dejamos para todos bajar el video. Pues, ya por eso lo quitaría. Pero dejó el audio. Pero es lo mismo, todo, porque realmente hay canciones de Brian Myers, de Anuel, de Ay. My Towers, que son peores que el video de Animal Planet de ¿verdad? Que son fuertes, que están. O sea, sí. si tú me dices que fuera por lo que dice la canción, quitaran el audio y todo, pero dejaron el audio, pero Exacto. quitaron el videoclip. Entonces, no entendí. No, nosotros no lo hablamos aquí, o sea, que J Balvin y Maluma, eh, no nos olvidemos, Maluma tuvo un tiempo donde las canciones eran terribles. ¿Cuál fue? Cuatro babies de él fue, esa fue, lo acaban por todos lados. Sí. Porque se hace que era machista, a lo mejor usaban como un objeto. ¿Cuándo no, cariño? En todos los videos y canciones musicales se utiliza. Entonces, bueno, la, la mamá de Jay Baby lo regaña. y Le dio pe su pera. Le dio su lengua. Le dio su pera. <risa> Ah. Yo, esto todo, pero no conmigo no le dijo ella o sea, Ay, para, <risa> pero pero aquí como digo el punto el común denominado aquí es estos o sea lo que si hubiese sí. grabado con otra persona no pasa, no pasa. Entonces, entonces, estamos acostumbrados a verlo a, a ver ese tipo de canciones explícitas tanto internacionalmente entonces por qué acaba ¿sí? eh, ahora y eh? más en una en una época tan moderna porque si lo hacían hace diez años atrás imagínate ahora cuando todo tú me entiendes es más moderno y se permiten muchas cosas. Señores.